Que en esta no, gran no, no, manifestación soy, esperamos justamente expresar de manera mayoritaria, multitudinaria, que los trabajadores no vamos a descansar hasta acabar con este maldito sistema que condena a nuestros padres, a nuestros abuelos a pensiones miserables.